y los productores para que se pueda fomentar un espacio de inclusión dentro del sector. Ernesto Hermosillo, presidente del Comer Carne, expresó que buscan incrementar el potencial en la productividad cárnica este 2022, con la finalidad de reforzar el abastecimiento a nivel nacional, así como influir positivamente en la salud de los consumidores y avanzar hacia un desarrollo sostenible. En la toma de protesta como presidente por segundo año consecutivo, resaltó la necesidad de fomentar un clima favorable para atraer la inversión en la industria cárnica nacional. La Mexican Beef informó que hasta la semana del 26 de febrero, Estados Unidos incrementó en casi 60% sus importaciones de carne de cerdo, en este sentido, México celebró que su participación en dichas compras haya crecido en más de 45%, abasteciendo el mercado porcícola estadounidense con poco más de 8.000 toneladas de esta proteína. Canadá continúa como el principal proveedor seguido de Dinamarca y resaltó el caso de España, que aunque solo exportó 1.000 toneladas, registró un salto interanual de 482%.